¿Qué tal cuarentenials y cincuentenials? Soy Sebastián, tengo 51 años y he conseguido bajar de peso y entrar en forma por primera vez después de los 50 y hoy hablaremos del cuarto mirar para entrar en forma de una vez por todas la alimentación, dietas, alimentos y suplementos que son indispensables para nuestra edad y les contaré el porqué y también les contaré todo sobre la dieta radical que he hecho bienvenidos a 50plus o plus, nuestro nuevo canal porque los de nuestra edad también podemos vamos a la intro y les cuento todo me gusta comentar que no soy ni nutricionista ni preparador físico ni muchísimo menos médico. Solo soy una persona que ha decidido entrar en forma y he perdido 18 kilos en menos de 8 meses y los primeros 10 en 45 días. Mi interés es solamente compartir mi experiencia con la esperanza de que pueda ayudar a algunos de ustedes a conseguir lo mismo. Pero tenemos que ser conscientes que cada cuerpo es un mundo y que no siempre lo que funciona para mí podría funcionar para ti. Por eso los invito a no quedarse solo con lo que les cuento. Investiguen a fondo y vayan probando hasta encontrar la vuelta y adoptar una dieta y ejercicio con los que se sientan cómodos y así poderlos hacer ser parte de su día a día sin que esto represente o signifique una tortura y siempre tengan en cuenta que ante cualquier síntoma ya sea un dolor o cualquier tipo de malestar acude inmediatamente a tu médico dicho esto vamos al punto si necesitas y quieres perder 15 kilos o más es importante dividir el reto en dos partes primero lo que yo llamo tratamiento de choque sí choque para perder el grueso de nuestra grasa corporal en un plazo de entre uno y dos meses y segundo el pulidito final, donde perderemos el resto entre 4 y 6 meses. Imagínate que tienes que limpiar un garaje que está lleno de porquerías y de polvo de hace 20 años. La forma más inteligente de hacerlo es comenzar haciendo una limpieza gruesa y cuando hayas terminado y desechado 30 bolsas de basura de 100 litros, cambias todos los utensilios de limpieza y empiezas de nuevo haciendo la limpieza fina. Nadie empezaría esta gran limpieza con un plumerito y un paquito de gamuza, ¿verdad? Pues nuestro cuerpo es exactamente igual Tratamiento de choque al principio Hay miles de dietas que uno no sabe cuál elegir Yo había probado un par, pero ninguna me funcionaba A los dos días no la quería hacer más Entonces me decidí a crearme mi propia dieta A la que llamé la dieta de la boca cerrada En boca cerrada no entran moscas ni comida Que básicamente era no comer Ya sé, a esta altura estarás diciendo que estoy un loco reloj, Pero sí, se puede, y aquí está la prueba Les voy a contar cómo he pasado saludablemente de pesar 83 kilos a 73 kilos en 45 días. Primero me aseguré que mi cuerpo tuviese nutrientes y vitaminas básicas para no contraer una desnutrición. Importante. Y empecé a tomar un multivitamínico tipo centrum. Lo que me terminó creando el hábito y no he parado nunca más. Porque les cuento un secreto. Todos a nuestra edad deberíamos empezar a tomarlos. Porque nuestro organismo ya deja de producir algunas vitaminas o las produce en dosis insuficientes. Y aparte de las vitaminas también me tomaba una dosis diaria de proteína whey. Y listo. Así sabía que desnutrido no iba a estar. Pero bueno, ahora viene la trampita porque algo sí que comía. ¡Sandía! Sí, sandía, me daba una panzada de sandía Todas las noches, como mínimo de un kilo y medio Y como todos saben, la sandía es agua casi en toda su totalidad 92% de agua, nada más y nada menos Lo que me libraba el estómago y me ayudaba a aguantar hasta el otro día Y así día tras día, tras día tras día, durante 45 días Acompañado de largas caminatas seguidas al gym Conseguí perder los 10 kilos del tratamiento de choque Y finalizado fase 1 Y así tratamiento de choque finalizado 10 kilos menos y pasé de 83% a 73. Los buenos resultados me llenaron de fuerza de voluntad y motivación y así pude adquirir un nuevo estilo de vida y empezar con alegría en la fase 2. El pulidito final donde pasé de 73 a 65 kilos y ¡oh sorpresa! Tenía six pack y no lo sabía. Estaba escondido abajo de kilos y kilos de grasa Pero la fase 2 se las cuento en el próximo vídeo Si no este quedará muy muy largo Les dejo los links de las vitaminas y proteínas Aquí en la descripción Por si se animan y quieren Ya sabes hacerse. que te regalo la suscripción a nuestro nuevo canal Porque día a día estoy descubriendo nuevas formas de vivir Saludablemente con poco esfuerzo ¿Eh? Y si aún no has visto los otros vídeos Pincha aquí y no te pierdas también la segunda parte de este vídeo Que es más importante aún Sí, sí, sí, aquí, aquí, aquí Chao chao, gracias Yeah